¿Por qué pagar una membresía de voluntariados? ¿Realmente es necesario hacerlo? ¿O puedo conseguir un voluntariado sin necesidad de una plataforma? Te lo contaré, por supuesto, en este video que hace parte de una serie de videos sobre voluntariados. ¿Qué puedes conseguir voluntariado por tu cuenta? Pues sí, uno puede ir a proponerle a la gente cualquier vaina por su cuenta. pasa? Que también lo he hecho, me he hecho mil vainas. y me fue mal porque nunca respetaron lo que habíamos acordado. Pretendían que yo trabajara todos los días, todo el tiempo, a toda hora. No querían cumplir con su parte porque habíamos acordado también comida y no querían cumplir con su parte pues me hacían mala cara y todo. Y yo ya después de esa experiencia, no más sin plataforma. Igual es decisión de cada cual pero yo les digo según lo que yo he vivido. <risa> Bueno, una membresía de plataforma de voluntariados uno paga simplemente para tener acceso a todos los sitios que reciben Voluntarios en el mundo O sea, es realmente una base de datos Muy grande que le ahorra a uno Mucho tiempo. Por otro lado La seguridad. Es un filtro O sea, no estás tú yendo a casa de Un desconocido que puso un post En Facebook. Que no hay manera de comprobar Que realmente cumpla lo que promete O que, no sea sé, un criminal, no sé O <risa> cualquier cosa. Pero ojo, no todas Las plataformas ofrecen esa seguridad Y eso lo cuento en mi blog Viejaqueviaja.com que se llama Wallpackers work away aparte del tema del filtro de los anfitriones es importante una plataforma de voluntariados ¿por qué? porque ahí queda claramente especificado cuántas horas ustedes van a trabajar digamos van a hacer pues la colaboración por día cuántas horas ustedes van a estar ahí por día qué les ofrece claramente ese voluntariado a cambio de que en la plataforma está específicamente puesto qué es lo que ustedes tienen que esperar del anfitrión la plataforma que yo uso que se llama Wallpackers tiene un seguro de emergencia si algo pasa, si uno tiene alguna diferencia Con el anfitrión, ¿por qué? Porque no cumplió lo que prometió La plataforma le paga a uno Unas noches urgentes de hostal En la zona donde uno esté ¿De qué depende eso? Tienen que leerse las condiciones de ese seguro de emergencia Lo dejaré en la descripción Yo viajo sola, he ido de Vietnam Hasta Francia por tierra yo sola Así que para mí la seguridad es Súper clave, no es lo mismo que un hombre Te diga, no, viaja sola y esté feliz A que lo diga una mujer que lo ha Hecho. y lo sigue haciendo que el tema de la seguridad para mí es súper clave y por eso también me parece importante estar con una plataforma de voluntariado y además pues tampoco es mucho sí son 39 dólares es lo que uno pagaría por dos noches de hostal en europa en conclusión, es tu decisión. En todo caso, en este otro video recuerda que contesto muchas más preguntas por si apenas vas a empezar a viajar así. Suscríbete, suscríbete, dale amor al video. Chao.